Eh, ¿Cómo se llama? Perdón, tío. Está, está hablando Samantha, una amiga eh, que tengo. Dale, dale. Yo, yo no sé cómo interactuar todavía con, con la gente. A mí me, me saluda mucho y no, no sé cómo... O sea, ¿cómo se si que... llama? Una amiga... Me guarda ah. por hora. Ah, bien Dale, mándale saludos también, de mi parte, dile que, que, que no interrumpa Cuando el no live. Que, que, que, que, pero que, que salude igual, que está bien, pero que no interrumpa. Eh, ella está disponible eh, día y noche. Ya. Ah, ah, esa amiga, ah esa amiga que me presentaste, lo te dijo. No, yo apunto con me... ella. <risa> <risa> <Yo, risa> y ah. yo, ah, estoy todo la... Bueno, así con el Cawin lo vamos a dejar ahí porque tampoco la verdad que ninguna de las dos es tan buena actriz, de la verdad que no empieza me a El rollo es que el, el gordito o sea, me quedó en medio forro y, y, lo, y hay un canal que hace, ¿cómo se llama esta gente? Farándula. Y, y llego a ver esa verdad que estética, que es loco, bueno, es lo que, me imagino que es lo que pasaba en la tele antes, ¿cachai? Eh, o bueno, no sé sí. si será así. algún noticia, sí, sí, sí. Mira, sé que los bares también pasan esa misma, wea a mí más, más de una vez me han un palo, un palazo, vean así, yo no lo paro el tiro, porque la vieja escuela de, lo, de los bares hacía esa guapa, se lo de el personal. Demás, de más, sí, pues, demás. Bueno, tiene que ver con el aprovechamiento de poder, tiene que ver con la bola de fama, estatus, tiene que ver con los cuicos, siendo cuicos. Bueno, sé que, pensándolo, ¿por qué me dijeron los más, cuicos ya? <risa> bueno, es, es que no no no no, no, no, no, no, no, no es que Nicolás López es un caso de ecuitismo por antonomasia es la representación absoluta de, de la volada porque si el loco hubiera hecho un buen cine tú dirías, ah, el loco fue famoso por un buen cine pero no, el loco fue famoso solamente porque nació en un lugar privilegiado tenía contactos culeados bueno, por eso, no me quiero explayar mucho porque lo que te iba a decir es justamente que el caso de Nicolás López da como para un capítulo completo porque voy a analizar desde las películas de mierda, hasta todo el círculo de actores grandes, bacanes, círculo de muchas personas muy bacanes, que se rodearon a este cine de mierda, y todos fingiendo que era un buen cine, así igual yendo, yendo a las fiestas, tomando copeles, diciendo que la weá, weán, creyéndose la raja con un cine cuidado de que... De, de, de, es indignante porque las películas de Nicolás López en serio no pasan del cuadro en, en cualquier universidad que hace de, de cine. Ese era el nivel. Ya, pero, es, es pues, pero ¿qué cine, cine chileno tú le pondrías ahí un cine? Este intro y Sí, ahí me pillaste, porque es que también hay que recordar que el cine chileno no hay industria. Lo que quiere decir que, lo que, quiere decir que se hacen, con juega, 8 diez películas, y eso no alcanza, no alcanza a ser algo bueno, ¿cachai? Siempre hay un rescate. Ahora, si hablaba de películas buenas, Machuca... Utah, y tengo miedo yo creo no sé si está a la altura de Machuca, pero sí. Machuca es una lección. ¿Está bien? Ah, ah, ¿No, le ¿No te gustó Machuca? ¿No Machuca? Muy proletaria. Ah, sí, pero ya, a mí, no, ya la web biológica, a favor, a la la lucha de clase. <risa> <risa> está bien, está bien, está bien. No, sí, no, pero es que no, no, no. Es que lo que pasa es que, sí, claro, sí. Ahí, ahí la gente se confunde de repente un poquito, porque me agarra por la temática. Sí, la temática es repetitiva y, y tiene esa mala fama de película del 73, que en Chile parece tener mucha mala fama. eso. Pero sí, es una es buena Machuc. película. Machuca es una gran película. Es una gran película, tiene un lenguaje audiovisual único. Y, y creo que eh, Andrés Wood, Andrés Wood, es para mí personalmente, es el único cineasta que ha dado Chile. Punto a Raúl Ruiz. Son las únicas personas que deben van a decir, que yo soy cineasta porque esta nueva camada de cine hasta de ahora, en la raíz, en esto, puta, es un, cine no, mí, es un cine demasiado localista, demasiado lento para mi gusto, y no sé si aporta mucho al cine mundial. Machuca alcanza a ser aporte incluso al cine sudamericano, por último. Uh, no, pero, pero no, pero todas las películas que tiran, ya estoy haciendo hueá. Eh, este, me molesta la mano. Sí, no, que me gusta, me gusta el, el este, esta mezcla de estilos que te que te pegaste el martillo, la bolsa de basura, la, la mano, todo es de asesino serial, ¿Qué? todo asesino, muy de asesino serial. No, no, no. no, no, no. Yo postulé a, yo gustaría al salsa, al al, al, no, no, al me mismo, mismo. salsa ambiental, porque la ambiental, la niña de debe ir a a parquear, eh. a parquear, de te quitamos el punto parte, ya, mira yo, eh, para no darle mucha vuelta al asunto yo, eh, a ver, eh, espérate, directo, es que no, esta, yo lo quiero ver, directo. yo, yo lo que creo que corresponde ahora es presentar el tema, pues ya lo no tengo esta vuelta, está, está bien como el prólogo. Ya, es que sí, pero es que yo te, te diría algunas cosas. Yo creo que las películas chilenas... Ah, dale, dale, para cerrar el... Sí, sí solo dime lo que quiero decir. La, las películas chilenas, yo, yo creo que cuando yo vi las películas chilenas momento. Y siento que igual el taxi o taxi para tres... Taxi para tres, bueno. No, no sé si es taxi para el taxi. Película chilena. Taxi para tres, si no, si me habláis de una taxi solo, no me, no me acuerdo mucho. Sí, sí, la, de, la, de, Daniel Muñoz. la de Daniel Muñoz, con esa, es, con esa película, película con el, sí, el sí tiene un giro, tiene un giro culiado, terrible, bueno, ¿cachai? Sí, es una película súper buena, habla de una realidad ¿cachai? En el Chile del Chile de los años 90, un taxista, ¿cachai? que no le alcanza la plata, ve esta movida, se hace el hueón, y ¡puf! pasa para acá, si sí, pero ahí, sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando Chile presenta, o lo que yo ver recibido, presenta películas, caché, palocas, todo tiene una connotación política. ¿Sí? Esa weá, el único uh. weá que no la ha superado es Chile, caché, que tiene que superar su weá política y su rollo. No, ahí está en error, ahí está en error. Todos los países sudamericanos están envueltos en sus propias... Eh, en, en, en las películas sí, de, de sus países país, tienen que ver con Chile apela mucho esa weá, eso es lo que te digo yo. No, pero es un mito, ¿eh? es, es un mito, ¿eh? es, un mito ¿eh? es un mito eso, ¿eh? la otra vez hacían un catastro de películas chilenas y, el, y en las películas relacionadas al 73, Puente, tú, era un 20%, 15%, ahora lo, que, lo, son, en... lo ah, que sí ah, había, había... Ah, o sea, ¿o se siente que, si sí, sí tendrán, a ver, este es el rollo porque no me quiero, no me quiero perder la cuestión. El, mi rollo es que, por ejemplo, cuando tiran películas, ¿cachai? O han tirado, tratado de tirar películas, o las que le dan más vuelo para tratar de postularla al Oscar, tienen una connotación política. Sí, sí Y hay películas, porque... Sí, eso, ya, eso, sí, pero es un peo que ya... No sé, ¿cachai? O de repente podría ser una buena, buena, puta, una buena película podría ser... Eh, porque que voy, que, eh, una buena película podría ser eh, grabar un partido de fútbol cuando, eh, cuando Caceri entró y estaba la tenía esa desapareció en el Estadio Monumental. Esa va a ser una buena película. Ya, pero, vi, pero viste que me, volviste a meterla a la bola política, pues, po. Ahí tú mismo. Sí, pero, pero sí, pero ahí ya está bien, ahí está... Ah, pena pero te, porque te, ya, <risa> sí, <risa> te, te entiendo, como en otro contexto. Sí, eh, sí, pues, metí al fútbol, pero en general yo... Hay por ejemplo, no, yo he visto películas que son buenas, igual o realmente unas que tratan de ser como picar más alto de lo que les da, pero no son malas. El sí. cine chileno al principio era mucho de anécdota o, o, o no, no elaboraban mucho las cosas. Hay el Club, es la última película buena. del está muy bien. Club está muy bien. Club está muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Alientación, Se me ha olvidado. De también esa entra dentro de la categoría de Machuca. Está, es, está club, muy bien, está muy bien el Club. Este loco, el que está metido en, un, en una hueá, ¿cachai? El loco está metido porque el loco. Mira, yo, a mí personalmente me importa un pico de hueón hacer las condes. No, lo mismo, no, para mí no es. Eh, ¿cachai? Quizás puede tener más facilidad, pero hay locos que. Que loco igual. No sé, bueno, yo creo que les ayuda, no conozco el mundo, no me da y nada, exactamente lo mismo. Si hacer, no sé dónde. No sé. Hay películas que en realidad el loco no son tan buenas y limpia piscinas también, ese yo creo que fue una onda parecía y sus películas tampoco eran tan tan tan malas era algo así como... facilito, rapidito, ¿cachai? Y, mm. Igual hay películas, las películas igual yo las chilenas vi que al principio eran La Fiebre del Loco una, una de las... Dan Good, también eh, Hay varias, pero no, en este momento es como sacar el gol no del recuerdo empezar a revisar y... No, pero sí, hay sí. Cosas buenas, no tiene sí, que no. ver tanto con, con, la, con, la, con, la, con la que podrían perfectamente postularla y poder llegar a algo más mm. a meterla. Mm. Yo, yo caché que tiene cine y los puede haber como una tara, no sé güey, qué, qué voy a hacer a esa. Pero no, no, me, gusta mucho, no me gusta mucho cuando hacen, es, cuando hacen las, las películas, o al sea, me, menos chilenas han, empiezan esos peos. Es como cuando el cine empieza a flotar las minas. No me, ah, no me gusta mucho. Es que es como, sí. ah, tengo miedo a Torero y la vi. O sea, la, la vi. Y la actuación del loco. Ah, bueno, eso es un punto que quería tocar. Sí, Buena, buena, buena, buena. buena. Pero tengo miedo a Torero. Es básicamente un. ¿Qué es como un.? ¿Qué es loco? <ríe> no sé, güey. Es un homosexual, pero que se viste de mujer. Eh, no, no sé... ¿Un clase Un y que se enamora de unos... ¿No estás loco? Unos combatientes ¿Un ¿Un Y un loco como que le calienta la sopa para, que sepa, para poder dejar armas luego de